Buenas, soy Javier Coller de Zona Pesca. Eh, quería invitarlos a que vengan a conocer nuestro local. Estamos en Morón, Gran Buenos Aires, eh, zona oeste de Gran Buenos Aires. Estamos en la calle Juan Manuel de Rosas, 148, a unas 6 cuadras de la autopista acceso este. Nuestros teléfonos de contacto son 5253 4503 o a través de WhatsApp 11 28 88 14 64.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 Eh, náutica, chalecos, callas así que bueno, te los invitamos a que vengan, los conozcan y está nuestro teléfono de contacto para que nos hagan cualquier consulta Hola amigos del Pescador hoy vamos a presentarles eh, lo que es Indumentaria payo. tenemos varios modelitos Facu, Javi somos de Zona Pesca, estamos acá en Morón y les vamos a mostrar varios modelitos varios ingresos arrancamos un clásico Primera, payo, manga larga, secado rápido Característica principal, 3 en 1 ¿No, Facu? Sí, viene con capucha Para protegerte más que nada, el que no usa gorra el del sol Y bueno, con un, con un buffo, un cuello que te va a cubrir hasta encima de la nariz lo cual también te va a proteger el reflejo del de, de, de frente, digamos, de, del agua Entonces tenemos remera, cuello, capucha, 3 en 1 la tela es súper liviana, de secado rápido, filtro UV, ideal para estar todo el día al aire libre sin ningún problema, no es una tela pesada, es una tela muy liviana, muy cómoda, eh, es respirable, entonces evapora la transpiración, está muy muy buena. Miren distintos diseños, distintos colores. Esta sería la blanca camo. Además lo que trae también para que, bueno, el, el que sufre también eh, de, de mucho el calor. Trae para poner el dedo pulgar y que te cubre hasta la mitad de la mano, digamos, también para protegerte la mano del suelo. ¿no? Tenemos, por un lado, la camo blanca, una blanca camo, el modelito Tararira Blue, ahora vamos a contar el tema de los talles, esta es chiquita, ahora vamos a contar el tema de los talles, Tararira Blue, un modelo especial para ella, para las mujeres, para las pescadoras, se llama Lady, esta es un poquito más entallada, hermoso color después tenemos eh, el modelo dorado black son bastante sobrias el diseño y por más que el color sea negro, adentro tiene una tela blanca que es la misma tela que hace que tenga igual de protección V40, entonces son remeras frescas no es necesariamente la blanca la más fresca todas son súper frescas, súper livianas súper cómodas el color turquesa. Estos son los modelos más, más lisos, más sobrios con capucha. Después tenemos eh, la línea PAYO también, modelo de cuello redondo. Ya no cuenta con capucha, sino con cuello redondo. Sí, es una camiseta manga larga también. Eh, lo que no cuenta es con el busto y con el cuello, con eh, bueno, el y la capucha, perdón. Eh, después tampoco cuenta con para pulgar en la manga pero igualmente es una remera más característica que la anterior con factor v de 40 que te protege el sol es una tela respirable eh, ideal para el verano eh, esta contamos con ahora que se viene la temporada un diseño de pejerrey tenemos también eh, diseños de dorado excelente bien real super real con diseños tanto en la parte de frente como en la parte de atrás de la remera. Tenemos diseños de, de Surubí, para el pescador de Surubí también. El cuello viene combinando con las remeras, así que si vos querés la de Surubí, tenés para elegir el cuello, querés la de Pejarray, tenés para elegir el cuello, dorado, todos los modelos vienen con su cuello. Es un sí, accesorio más. Hay personas que no les gusta, les es incómodo, a veces la remera con capucha, entonces prefieren por ahí utilizar un cuello y una, y una camiseta con un cuello redondo. Este es el diseño de Pinchando Monstruos, este es un diseño de tararira, un color claro también, lo bueno para, para el verano. Otro diseño más de tararira, este es un diseño más tipo capuchado, verde, con, el, con la tararira por debajo. Por último también tenemos el diseño de dorado, uno de los primeros diseños de dorado que sacó Payo, con el cambió en los hombros, un dorado saltando al atardecer, una imagen excelente. Emma talles, se vio la diferencia pinchando monstruos, talla de niño, Miren tres tallas de niño, talle 8, 12 y 16, para niños que van entre los 4 y 6 años hasta los 12. El niño lo que vamos a tener es eh, que viene en realidad la línea es el modelo de pinchando monstruos, el modelo de tigre de los ríos, en eh, cuanto a lo que es cuello redondo y ahora incorporado en el diseño de pejerrey también para, para los niños. ¿Y? y en lo que es eh, el diseño con capucha tenemos para niños el diseño de Dorado Black, el de Taralira Blue, mm -hmm. es este que tenemos acá. Para adulto viene del XS al doble XL, todos los talles, pero hay que hacer una declaración. Esto es un talle más grande que lo normal, es decir, una M de esta marca equivale a una L de otras marcas. Así que cuando pidan, pidan un talle menos, siempre un talle menos. Igual en nuestra web www.zonapesca.com.ar encuentran todos los productos de tallo y la tabla de talles. Hay que ver el ancho de cadera, el largo de la remera pueden medirlo con la remera y les quede cómodo y hacen la comparación mirando le medias Está en base eh, la, la topada de axila a axila y bueno, del hombro a la parte debajo de, de la remera y después vamos a mostrarle un modelito nuevo nuevo que salió hace 10 días que es revolución de furor y un color que de hecho acaba de ingresar eh, que es nuevo también estas son las full color una remerita nueva nueva que hace muy poquito eh, eh, manga larga secado rápido filtro v las mismas características la diferencia es que este tiene cuello pero no tiene eh, tiene capucha pero no tiene cuello es solo capucha y es una capucha más amplia más envolvente la puedes usar incluso con la otra puerta Vienen eh, colores fluor vienen color naranja fluor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 la marca hace mucho tiempo está en el mercado, ya demostró confianza, calidad. Así que bueno, los esperamos que vengan o que nos llamen. Nos pueden llamar al 5253-4503 o contactarse por WhatsApp al 11 2888 1464. También tenemos nuestras redes sociales, Instagram, que es arroba Zona Facebook, que es Zona Pesca Camping, donde dejan su mensaje y pueden armar su carrito de compras. Eligen los productos y se lo enviamos. Hacemos envíos a todo el país, si están en Gran Buenos Aires podemos mandarle un montón de mensajerito también que llegan al mismo día. Sí, también nos pueden encontrar nuestros productos de, dentro del Mercado Libre, hay muchas remeras como las que vienen con capucha por ejemplo, que las pueden, eh, la pueden comprar con envío gratis eh, a todo el país. Es decir, la remera con capucha, que viene con cuello y capucha, 3520 pesos, con envío gratis a todo el país. Compras una aramela, ya tenés el envío gratis. Querés sumar más productos, es el mismo envío envío gratis. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, y al norte también. Salta, Formosa, nos compran en todos lados. Así que no duelen en escribirnos, no duelen en visitar nuestra web. Y bueno, acá estamos para cualquier consulta.